Descubre las novedades de Parallels Desktop 18. Parallels Desktop integra perfectamente el sistema operativo Windows en tu Mac. Incluye más de 20 nuevas funciones y mejoras. Visita parallels.com barra desktop para más información.